Llamaba para reservar ahora para la revisión médica del visado. Para ir a Australia. María, Bru, 4-5... Lo siguiente que tienes que hacer ocho, cinco, es pedir cita para la revisión médica al centro que tengas más cerca. Sobre todo, tienes que llevar el papel que te da inmigración con el número o la referencia de tu visado. Hay que traer el pasaporte, la persona y sobre todo las señoritas y señoras que no tengan la regla y nada más. La revisión es muy rápida. ¿María, sí. Hay unas básicas que se hacen diríamos mínimas, que es el reconocimiento médico por parte del médico, que en este caso soy yo, el doctor Navarro o la doctora Palau, que somos los médicos autorizados por gobierno de Australia. Te hace una mini entrevista, cuántos meses vas, si te han operado, fumas, etc. Lo típico que te pregunta un médico. Y luego las pruebas están en función del tipo de visado que se solicita. El visado de estudiantes, que es el número mayor, de persona que viene a hacer esa revisión, eh, normalmente es un análisis de urina, la revisión médica, mirar una antropometría, un peso talla de vista y luego una radiografía de tórax Nada más. Luego el mismo médico te toma la presión, te escucha el corazón, te escucha la respiración, también te hace una foto. Está prohibido reírse, te tienen que ver las orejas y no puedes llevar gafas tampoco. Te hacen salir otra vez con una carpetita ya, que la llevarás durante todo el rato te hacen pasar a otra salita donde te cogerá una enfermera o otro médico y te van a pesar, te van a medir, vuelves a salir te vuelven a llamar, te van a mirar la vista, vuelves a salir y les tienes que dar una muestra de orina y cuando has terminado esto te hacen ir a radiología donde te hacen una placa del de, de tórax para ver si tienes tuberculosis Australia es un país libre de tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad infecciosa muy contagiosa y entonces quieren permanecer en lo posible pues, con cantidad de, de, de tuberculosis cero. Pero vamos, que casi nadie le encuentra nada, me comentó el médico. El 98-99% son resultados normales. Impedir de momento a nadie, para de casos de personas con tuberculosis, Hicieron el tratamiento, luego pasaron la revisión, certificaron que no estaba activa y pudieron ir. Entonces se hace constar, sobre todo esto también, porque tienen que constar todos los medicamentos que tienen que tomar para un tratamiento crónico. Si eres diabético, hipotiroideo, hipertenso, etc. Pues lo tienes que poner cuando haces tu solicitud. Son 150 euros. Eso siempre que hagas la básica, que es la que yo he explicado. Si el haces estas pruebas y te encuentras algo más eh, lógicamente te tendrán que hacer más pruebas y el coste será más elevado se puede ampliarse el estudio hacer análisis de sangre o lo que el pues, doctor requiera o lo que el gobierno de Australia también en función de que hay personas que al solicitar el visado dice que tienen tal o cual enfermedad entonces ellos me a, amplían el estudio para poder enviarles el, el certificado médico en mi caso tardaron un día solo a a probármelo. O sea, tú vienes a la revisión y en 24-48 los redes no tienen, en 48 72 horas te dicen el ok o no. Y entonces inmigración te envía un documento y ya tienes el visado. Tres días para ir. Estoy un poco nerviosa ya.